Alberto Mondelo Sánchez, leonés natural de Ponferrada, es maestro de educación primaria especialista en educación musical. Inicia su labor de investigación y recopilación de la música popular bajo la, bajo la influencia de Amador Dieguez y el grupo folclórico-cultural Alegría Berciana de Ponferrada. Enfoca sus estudios hacia la recopilación, investigación, catalogación, análisis y difusión de las músicas de tambor en la provincia de León, así como el estudio comparativo de las flautas y tambores de la península ibérica. Ha desarrollado labores de docencia en el ámbito de la música popular como profesor de chifra y tambor en diferentes escuelas de carácter público y privado en localidades de León y Asturias. Colabora con las revistas Interfolk, La Curruja y Los Ad, con artículos relacionados con el mundo de los tamboriteros y su historia en la provincia de León. Coordinador del proyecto discográfico Tamboriteros Leoneses, en 2016 publica un CD de la comarca del Bierzo bajo el auspicio del Instituto de Estudios Bercianos y con el patrocinio de algunas administraciones públicas entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Molina Seca. Con todos ustedes, Luis Alberto Mandelo Sánchez. a todos a todas hay alguien de Molina Seca por aquí hay alguien voy a levantar la mano los que son de Molina Solo ¡Qué pocos bueno yo voy a dedicar esta actuación que vamos a tocar eh, mis compañeros Alberto Álvarez y Paula y yo a todos los vecinos de Molina por una razón porque hace algunos años ya pues nos abrieron las puertas eh, personas tan importantes con el como el maestro, eh, don Daniel Balboa, que ya comentaba también José Antonio Balboa, que tiene el mismo apellido, el cual nos acogió un día a Alberto y a mí y nos contó un montón de cosas acerca de la festividad de la Virgen de las Angustias, cómo los mozos en su día celebraban las rondas y, por supuesto, cómo Victoriano Prieto el Chapín pues, eh, intervenía en, esas, en, esas, en esos momentos festivos ¿no? y en esos momentos de la cultura popular. También quiero dedicarle la actuación a los hijos del sapo, eh, Tino, creo recordar, que nos enseñó el padre de las cintas, a Rafael y a, mí, eh, a Encina, a Encina, a su marido Vergara y a Herminia, que tuvieron muchas horas contándonos cómo era aquello de las danzas de, la de cintas, cómo era un poco cómo vivía y cómo creía y cómo tocaba su padre, ¿no? lo que ellos vivieron con aquel grupo de Molina. Vamos a empezar con otro de los tamboriteros... Con otro, de, con otro de los eh, insignes tamboriteros que han quedado aquí en el Bierzo, que nos ha, también han influido a muchos otros, que era Antonio García de Noceda del Bierzo. De él voy a tocaros una alborada que nos enseñó también otro tamboritero que aprendió de él, que ya está muy mayor y vive en Noceda, que es eh, Pepe Marqués Matequines. Que, vamos a, que van a interpretar a Alberto y Paula pues es una recreación no lo vimos bailar pero nos lo enseñaron una señora muy mayor que vivía en Canedo cerca de Cacabelos La eh, sorpresa cuando estuve repasando el repertorio del sapo que está anotado en unas partituras del año 1945 la tonada es casi casi idéntica lo que pasa es que nosotros vamos a hacer también la que nos enseñó Silverio de Quilor Silverio González y Sofía González, que no son hermanos ni nada, pero bueno, uno era de Canedo, haciendo este pequeño paso que van a ver ahora, y la tonada la tocaba Silverio con el saxofón, que a su vez la tocaba su hermano Camilo, pues eh, en los años 40. Baile del bien parado. Quisiera también hacer una anotación antes de arrancar el asunto, porque me acuerdo una vez que fui a también, de, bueno, pues aprender de estas cosas que va uno a los viejos y una señora de, vamos a ver, de Sancedo, en una ocasión pues fui a aprender esto de, de bueno, las cosas de, de los viejos con el señor Amador Díguez Ayerbe, el gran folclorista y aquella señora nos decía que cuando se bailaba el bien parado el tamboritero paraba y los, los bailadores paraban hasta que arrancaba de nuevo. Vamos a intentar hacer una recreación de lo que a nosotros nos parece que podría ser el bien parado con las tres cosas que les he comentado Seguidamente, bueno, es un poquito más allá al centro, a ver, bueno, vamos a hacer otra de las piezas que han quedado rescatadas gracias a que se mantenía el baile bastante bien en Nocera. Otra, otra vez al repertorio de Antonio García que elaboraba el, el actual tamboritero, ya mayor también, eh, Pepe Marqués. Esto es una suite de piezas seguidas, vais a ver una J al principio, después hay un corrido, que son bailes típicos aquí del Bierzo, lo que ocurre es que allí las elaboran todas eh, de forma continua, ¿no? unas enlazadas hasta terminar con la donzaina, que llaman ellos, que es un baile en corro como este que habéis visto ahora. Se supone que esto debería ser pues, lleno de parejas que hacen un corro o una fila en caso de que estén así en disposición. J corrido de donzaina en Ojeda. Hace, es un baile muy bonito verlo allí en el pueblo porque lo bailan todos eh, en, en así y en filas. Bueno, es muy interesante. Eh, ahora os voy a tocar otra cosa distinta porque he ido un poco diseñando la intervención para que ellos descansen un poquillo, que no estén todo el tiempo bailando. Entonces, nos vamos a ir a Espinoso de Compludo. Si hay alguien aquí Espinoso, le contaré que había un tamboritero que se llamaba Isaac Rodríguez Brañuelas, el cual me enseñó una procesión muy parecida a la que tocaba el sapín y muy parecida a la que se interpreta en otros pueblos del Bierzo. ¿no? Tiene algunas características distintas, pero me apetecía un poquitillo eh, darle este homenaje a Isaac, que ya estará muy mayor. Y nada, vamos allá con esa procesión de Espinoso de Contrudo, del tío Mateo, que aprendió a su vez del tío Mateo. Vale. Siguiendo un poco con lo que es la, las tonadas de baile aquí en el Bierzo, que nos, quizás nos diferencian un poco más de otros tamborileros de, de la geografía ibérica, por decirlo de algún modo, es que nosotros aquí en el Bierzo muchos tamborileros interpretaban las muñeras que normalmente están muy asociadas al repertorio de la gaita de fol, y aprovecho para colaborarle a, a José Antonio Balboa, que la gaita aquí en el Bierzo... Es siempre la gaita de fol u otros instrumentos elaborados por los niños en el campo, como pueden ser las gaitas de centeno y todo eso. Pero la gaita, la flauta de tres orificios o de tres agujeros, siempre se ha llamado flauta o chifla, y ya así lo nombra el, el Antonio Fernández y Morales en su libro de 1861. O sea que eh, siempre se le llama flauta. Y en este caso vamos a hacer unas tonadas recreando un poco lo que hacía un otro tamboritero de aquí del Peñalba de Santiago, que era un gran artesano también y que nos enseñó un montón de tonadas a Rafa y a mí, que era Adelino Rodríguez. Este hombre tocaba siempre la misma melodía, pero, o sea, la misma muñeira, pero nunca la tocaba igual. O sea, era, es muy difícil, muy difícil, digamos, coger alguna versión de él, ya que pues nunca las tocaba igual. Entonces yo voy a recrear un poco esas frases que él tocaba con su plato y con su tambor. Respetaré el toque lo más que pueda y ellos van a interpretar puntos de muñeira de aquí de la zona a ver si nos aclaramos un poco. Vamos a entenderlo. a todos por estar aquí, a los organizadores, a los compañeros y un, un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Molina Seca que confió en el proyecto de los tamboriteros leoneses cuando se lo propuse a la concejala Elena y bueno, ahí pusieron su granito de arena para que aquel trabajo viese eh, la luz eh, de la mano también del Instituto de Estudios Garcianos. Muchas gracias.